Tengo que confesar que siento rechazo por la palabra prediabetes. Me parece un intento de extender la enfermedad a personas sanas, como se dice de la definición de hipertensión arterial. Según las últimas guías, casi todos somos hipertensos. Sin embargo, al estudiar este tema vi que merece la pena saber qué es para poder hablar con el médico. Así no tiene uno que limitarse a seguir sin pensar sus indicaciones. En otras palabras, cuando a uno le diagnostican prediabetes debe conocer las opciones. Que no sea el médico el que decida por nosotros, sino con nosotros. De eso va este vídeo.